Con fines militares. Bienvenidos a Toffee Channel, amigos. Y no pasó mucho tiempo antes de que una nueva Estamos variante del THV se infiltrara en el mundo. En La caída sucedió mucho más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Vale. Pues bueno, vamos a empezar incluso desde el principio. Los pocos que vale. sobrevivieron. Ahora viven en pequeños enclaves. Mientras, el único modo que tienen los esto, asentamientos que es humanos dispersos el de comunicarse en el que el juego está completo, son individuos solitarios Que tienen lo de, los DLCs para viajar o, por los peligrosos Y lo vamos a jugar desde el principio. Se les llama peregrinos. En algún lugar del mapa, una ciudad sigue en pie: una ciudad aislada del mundo exterior. También tener en cuenta que desde Islán es eh, una por, ciudad por con sus propias también, reglas. También. Ahora es el último bastión de la humanidad. Una oportunidad para que aprendamos de la historia y para que por una vez elijamos bien. Porque cada elección que hagas aquí cambiará el futuro. Forma irreversible y de tontería, vamos a empezar ya en normal desde el principio. Yo creo que uno de los mejores juegos. Eh, que llegue el de, de ADIC las 2 <risa> esto es un buen abre bocas porque ha mejorado mucho el de in Light 2 a lo que era el de la 1 de la 1 es que lo siento pero no me gusta el, el, la primera parte de este, de, de este juego sin embargo con este juego digo yo aquí sí que han hecho Fijan sí, que he hecho un poquito de magia. O por lo menos lo que, que ellos decían que querían hacer. Eso se veía hacer para también. Eh? <risa> Esos zombies hacen parkour. Bueno, nada, ya estoy... Uh, uh, uh, sigue siendo el mismo. Este juego solía ser mucho más divertido. Y tú solías ser más joven. Y más idiota. Lo que importa es que sigue siendo igual de rápido. Un peregrino lento. Un peregrino, es un peregrino lento. Muerte. Sí, ya, ya lo sé. Levanta, quiero enseñarte una cosa. Un per... Sí, sí, ya lo sé. <risa> El camino del peregrino, bueno, vamos a ver el camino del peregrino. A ver, espérate. No puedo hacer. Ahí. Bueno. ¿En serio? Joder. ¡Ya! Ahí está. Tío, sigues estando más fuerte que el vinagre. Es más fuerte que el vinagre, dice. Espera, cabrón. Anda, ayúdame. Gracias. Me alegro de verte. Ay, que ¿Cuánto tiempo ha pasado? Demasiado, pero no te me pongas sentimental. Ven, que quiero enseñarte algo. ¿No? Vale. A, ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Es increíble. El que... La mayoría de peregrinos no duran más de uno o dos años en el oficio. Y tú llevas ya cuatro vivito y coleando. Pues como tú. Ya, pero es que soy el puto amo. <risa> Ay, yo no? Claro. En serio, ojalá tuviera tanta energía como tú. ¿Hay pistas sobre Jane? Perdí el rastro después de New Paris. ¿Qué ruta seguiste? ¿La de Baines o la de Gar? La de Baines, menudo desastre. Quedaban unas cinco chozas ruinosas y una valla destartalada. Mira, Aiden, una colmena llena de miel. No podemos desperdiciar la oportunidad, ¿no crees? Ni hablar. La, co la cogí. Mira la por la cogí. ahí. Si tenemos suerte, habrá flores de camomila. Vale, camomila y miel. muy bien camomila Mira. perfecto a ver no me voy a ir muy, muy lejos que si no no voy a encontrar yo aquí ni camomila ni a camila para que bowl ni a, ni a su tía la del pueblo. Que no puede estar ¿Qué te lejos. pasa? Cualquiera diría que es la primera vez que haces esto Dios mío qué, qué presión, qué presión Por favor, no me oprimas No me oprimas Me siento oprimido Por, por tu insistencia A ver que La camomila no es una planta muy común Por lo visto mirando aquí por dos lados bien, bien, bien bueno, de miel vamos perfecto nada de camomila De dientes está la camomila? Este no me va a ayudar. Nada. Te digo yo que este no me va a ayudar. Nada. Voy a buscar la camomila. Allá donde... mira dios, ahí hay tres esto va a dar y dos. y ya tengo cinco vámonos, venga ¿te acuerdas de aquella herborista a la que escoltamos hasta su aldea? Eh, no. la que decía aquello de que um, la manzanilla y la miel son regalos del cielo combínalas Dios y la bendiga que sigas viviendo entonces lo que tenemos que hacer <risa> ya de antemano es irnos para el inventario o cre perdón, creación vale, ya me has dado el diseño hasta el propio juego me ha dicho, tranquilo, tranquilo vas muy rápido, eh Vale, voy a crear el máximo. Oh. Eh. Venga, que ya casi estamos. Ok. Seguro que ahora me encuentro camomila por todos lados. Ya está. ¿no? Vaya, chalet. Alguien se ha montado una buena choza. Está cerrada. Intentaré colarme por aquí. Tú revisa el otro lado. Coge lo que nos pueda servir. Claro. porque esto puede estar lleno de... de esos cabrones ¿Veis? tienen que estar muy lejos en fin, tampoco vamos a perder hombre, es. vacío Hay sí. ratas. Creo que es hora de que nos despidamos. ¿Por qué? Me estás empezando a preocupar. Y ya sabes el dicho. Si empiezas a preocuparte por alguien, significa que es hora de irse. Ok. Tengo que confesar que tengo una... Un... Una necesidad imperiosa en los videojuegos de coger cosas. Da igual si son útiles o no, pero yo tengo que coger cosas. Nada por aquí. Pero, pero sí, pero por aquí puede haber aquí. Donde ir por esto. No pues nada. Sí, ahí había perdido el control pues de la este hace ya mucho para el 21 de marzo yo creo que tenemos que prepararnos ya ¿eh? Eh, cuando dice Monday, Tuesday, o sea lunes martes, martes. Oh, el martes del 2023 años después como está todo, no? Qué bien, qué bonito Reboza sa salubididad. Esto, esto es salud nadie me diga lo contrario esto es salud esto es lo que me pregunto que tal estaba el vino no sé, pero no dejaron ni una gota desde luego no dejaron ni una gota ¡El ya, metal! Ya. Vale. Me oh. ¿Y a esto lo llamaban arte? Pues sí, sí, mi sí. Yo estuve ahí. En aquellos tiempos. En aquellos lugares. ¿Qué has hecho, Voodoo? No suena de algo. Por lo menos está escuchando buena música. Que tú no fumes pero los cigarrillos se pueden vender y eso y las botellas de alcohol las puedes utilizar por supuesto de ya sabéis así que nos queda ya por mirar aquí creo yo Un montón de chatarra por algún lado Un Pero nada, cero. Joder. Han dejado la caza bien vacía. Vale. Esta escena... Cena buenísima. Descargador. Nada como una fiesta para celebrar el fin del mundo. Ha vuelto bajo sus propias condiciones. Yo haría la, la misma. misma. Fuerte. Hayden, yo voy a mirar arriba. Tú échale un ojo al jardín, ¿vale? Vale. lo está comiendo todo, bueno, a ver por aquí. Hay hambre. A Santa Cena, ¿eh? No sé se aquí en plan hippie. Y beber. A este lo no han tenido que matar. Tenía mucha clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, no la coño, no pises al muerto, tío, no pises al muerto, vas a al muerto. Vamos a ver la cantidad de.. y aparte de... que, que... que mal. Aquí hay algo. a ver a la parejita feliz. Drogándose juntos, qué bonito. Se murieron chándose drogándose juntos. ¿eh? Buena pareja, buena pareja. Bonnie and Clyde, eh? Bueno. ...pero nada, es lo, que, es lo que hay, es el nivel. Vamos a ver. Que esto está guapísimo, fijaos. 800 canciones más sobre Piqué <ríe> 800 canciones y ya lo tiene Galpole, ya lo tiene ya a ver qué pone mi querida Mary siento haber salido corriendo dicen que una vez te conviertes en atrás pero yo no me lo creo sé que todavía estás ahí debajo de todo ese dolor y de la enfermedad Volveré y me uniré a ti. Se acabó lo de oír. ¿Eh? Sí, sí, sí, eso dice todo. Mira esto. Como el de 28 días, el de 28 semanas después. Que, por cierto, hizo, se hizo famoso con una película que era la de Full Monty. Película vieja, pedorra. <risa> una película... Súper pedo, en una cosa. Madre, que madre mira, mira, con qué facilidad. Yo me subo a los edificios. No tengo ningún problema. ¿Qué hay que coger por aquí? Pues se coge por aquí. total, si esto ya está aquí, que va a venir la policía. Por cierto, podéis escribir en el chat. Eso sí, no aparece en la pantalla. Vale, no aparece No aparece en la pantalla que hace que mejor porque esto luego va para YouTube pero que me podéis hablar ¿vale? Siéntate, colega vale, Si queréis veo que hay una persona para conectada o que comentar algo o decirme cielo, algo para ser exactos lo acabo de encontrar bueno, bajo el ¿qué de mejor regalo de tu, eh qué mejor regalo tener me un arma que ya iba Toma. a ser hora. no hemos tenido suerte no nos hemos encontrado a ningún infectado pero bueno se le ha ido el gas <risas> Vaya, el niño tiene el paradero. Oh, ¡Hola, la! Que te lo bebas. ¿Quién diría que el fin del mundo sería tan tranquilo? Bueno, hasta que cae la noche. ¿De no se le vaya el etanol? Ojalá Crane hubiera podido ver esto. ¿Quién? Da igual. Crane no será una. He rastreado al tipo ese. La primera vez que lo dijo pensé en eso. Pensé... O sea, la primera vez que lo escuché decir eso... ¿Qué? digo... ¿Y me lo dices ahora? ¿No imaginabas que estábamos de celebración cuando te serví una cerveza? El tipo... O su está en no sé. dice saber cosas sobre Waltz. Tampoco Miller. voy a spoilear nada. ¿sabéis? Entonces estoy cerca. <risa> bueno, tengo que pedirte un favor. ¿Te importa llevar esto a Gary, te pilla de paso. No les tienen cariño a los peregrinos, pero pagan bien. ¿Y dónde les tienen cariño a los peregrinos, Aiden? Nos tienen miedo. Todo el mundo hace lo que puede por sobrevivir. Es posible. Pero cuando necesitan transportar algo a través de una horda de infectados, no tienen reparo en llamar a nuestra puerta. Eso sí que es de cobarde. Está bien. Pero es mala una. Si solo fuera una... Bueno, ¿qué pasa con el tipo ese? He hablado con él por la radio. No me dijo su nombre. Parece que oculta algo. ¿Ves la antena en la colina? Eso te ayudará a ponerte en contacto con él. Estará escuchándote al amanecer en la frecuencia 140-200 MHz. Espera 140, noticias tuyas. 140-200. Vale. A ver qué quiere. Directamente qué quiere. ¿Y qué es lo que quiere a cambio? No lo mencionó, pero no me pareció del tipo de persona que hace nada gratis. No creo que exista ese tipo de persona. ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? Eres un viejales al que le gusta meterme prisa y me obliga a ir preguntando por ahí por su novia la loca. Oye, oye, que no está loca. Jane es un poco... así, como impulsiva, pero... siempre se anda metiendo en problemas. Pero si vieras... Vale, que de... pero... Importante. Oye, para el carro. Es todavía demasiado pronto para esta conversación. Hablaba de sus ojos. Si vieras esos ojos tan bellos, grandes, del color del acero. Nunca había escuchado a nadie ponerse así por unos ojos grises. Porque no tienes ni idea de cómo funciona el mundo ni las mujeres. Me da que tienes razón. Te lo estoy diciendo. Encontraré a Jane por fin. Construiremos una casa... Y viviremos en ella. Nadie nos va a separar. Y dejaré de dar vueltas como un tonto. Un brindis por eso. ¿Y qué pasa con el tal Walsh? ¿Es familiar tuyo o algo? No. ¿Qué va? Entonces, ¿por qué le buscas? ¿Me lo contarás algún día? Sí, algún día. Bueno... Me tengo que ir. ¿Cuándo volveremos a vernos, eh? ¿En otros dos años? Puede ser. Cuídate, tío. Espero que encuentres a ese tal Waltz, o a quien sea que busques. Y recuerda, frecuencia 140-200 MHz al amanecer. Te estará esperando. Ok. Quiero perder el tiempo. que te hago un salto de fe podrá salto de fe si sí, ha podido ser se ha podido ejecutar efectivamente un salto de fe perfectamente ejecutado qué bonito que qué habrá por aquí tiene si mala pinta hasta el fondo muerto bueno. cuando digo que tiene mala pinta me refiero a que tiene mala pinta de, de, de no estar muy no estar muy limpia sí, está muy limpia el agua pero no sé si la veo yo muy viva a ver es una charca pos apocalíptica así que no, no, no, no, no. y parió la abuela. ¿Tienes algo? Todavía claro Que no vuelva a ocurrir Me ¿eh? parece que el último... cogió... eso era la camomila, eso era manzanilla, a ver... Ya está ahogado. Bien. <tos> No se ve, Venga, arriba. Oh, bye. Bye. no, no, no, no, coño, no, no, no, no, verdad, no, de enemigos que tenemos ya y hasta el fondo ¿eh? así que cuidadito con buena letra y ya que está esto vamos a aprovecharlo pero, para no tener que, ni, ni que tocarlos se despierta mucho peor ¿eh? fijaos como ha ido a ver voy a mirar una cosa eh, no, esto exactamente es eh, me refiero a si puedo hacer un no puedo hacer un coste por dos bueno ...y tampoco tengo un cóctel mordor ¿no?... La buena Cómo se mata con la espalda ahí habrá otra oportunidad igualmente la caída, perdonen por la caída, pero es que ha habido un problema aquí, <risa> tal cual, vamos a ver, tú, gata, luna, ¿sabes qué demonios estabas haciendo? ¿Eh? Es que no te he visto lo que has hecho, ni siquiera, pero muy bueno no es, mira la oye, que se vuelve loca hasta ahora. Señores, esto es horrible, ¿eh? Esto no me lo esperaba, ¿eh? No. ¿Y se nota? Algunas partes las cortaré, ¿vale? algunas partes del vídeo las cortaré, bueno, por ejemplo, no sé si cortar la parte que, en la que me pongo la garra, ha ido a buscar otra cosa a la que meterle mano, de la garra, mejor dicho. <ríe> Utilizar la tirolina ya. Vale, Oye, de verdad, que estás haciendo tú por ahí? No, señores, a mí me parece que está gata días. No, por qué. Lo juro, por dios, que está la gata Vale algo ¿no? algo, algo está dramando algo quiere hacer Este no es un Wow, qué bonito oh, Qué guapo por donde tenemos que coger ahora. Y ese zombie cayendo ahí también, qué bonito. Esto es algo que no haría en la vida real, ni aunque hubiera una horda de zombies. habilidad ya es el primero que nos dan así que tampoco nos vayamos a poner <risa> tampoco nos vayamos a poner ahí como guau wow, qué bueno soy no ya casi está tampoco vale tenemos a ver si... <risa> a ver. ahí estamos Ya es de noche. Es hora de buscar un escondite donde pasar la noche. No es que vaya a encontrar nada mejor. Más estúpida, por Dios. Venga, vamos a ver. Debería estar por aquí. Hay cosas, eh. Hay cosas por aquí, seguro. Que no son nada, nada a la hueña. No puedo tomar algo que nunca viene mal. Aunque... Alguien la ha movido. Vaya. Y no hace mucho. So that's hope. Illuminati, è un Illuminati! Non ci sono! Non que no los mate a todos. conseguí bien, has recibido recursos del maestro artesano, úsalos en el maestro artesano, pero no se lo tu ¿vale? Lo que hace es, ahora que por la vida aquí Perfecto trapos y ellos no cambos y otra zona y esto la iluminaba bueno. tengo poca saludos así que <risa> vale gracias por acordarlo vale. bueno pues nada ya estamos aquí dentro que sitio más bonito ya acogedor una casa que es un hogar un hogar que respira no sé si pasa, respira ¿qué no le pasa esta esa paleta? que no la puedo coger ¿eh? ...todo... ...y en la música la voy a quitar... ...no, cae. ...a los más... ...se muerto acá... ...está tú de aquí...